Vale, yo creo que ya tiene que estar funcionando, pues nada, eh, este soy yo, al fin hemos llegado a los 400 suscriptores, mmm, después de mucho mucho mucho tiempo la verdad, pero bueno, mmm, hemos llegado, eh, sigo jugando lo que me gusta, estoy bien, recibiendo apoyo, eh, en, en parte, y y la verdad es que tenía ganas ya de decir, venga voy a poner la webcam, me da igual, ¿sabes? que, que al fin y al cabo es algo que, que a la gente le gusta, ver un vídeo con, con la persona que está jugando eh, y que salga a su cara, entonces he dicho, pues ya está, pues por el especial 400 suscriptores voy a hacer eso, así que nada, aquí estaría, eh, este soy yo no puedo enseñar mucho más Este es mi cuarto de... Tampoco hay mucho más que tengo que enseñar un ventilador aquí porque estamos en verano y hace más caro que es muerto Mi cama que está sin hacer Y... Pff, ¿Qué puedo enseñar? A ver... Voy a ir a la por ahí tengo mi, mis pósters de One Piece Y bueno, un poquito por ahí De allá para allá la, lo que vendría siendo eh, La casa pues nada, no tengo mucho más. Eh, voy a dejaros ahora con un directo. Bueno, fue el directo que subí ayer. Que grabé ayer, sí. Que dura mucho. Dura una hora. Pero bueno, jugamos eh, un PvP eh, de 5 contra 5. Sí, un PvP de 5 contra 5. Y también jugamos eh, una Clan War es 4 contra 4, en plan amistosa que no era no éramos no era una clan war en sí porque en sí de mi clan estaban Killzone y lol y los otros eran del lc también son de mi clan lo que pasa que son eh, lc latam que son los, los de los de la parte de latinoamérica y nada eso sería hemos estado ahí jugando bastante guay os voy a dejar el vídeo para que bueno para que lo veáis también acompañado de mi de mi cara que como como juego todo el directo con mi cara y nada eh, ya por último deciros que muchas gracias a todos los que me veis a todos los que me apoyáis en el canal que yo sé que un turno no es el juego más famoso del mundo pero, pero bueno es el juego que a mí me gusta ya a lo mejor traigo más juegos en un futuro, yo que sé, lo que haré, ya, ya veré. Pero bueno, en sí me gusta que me apoyéis, me gusta mucho que haya gente ahí viendo mis vídeos, la verdad es que me hace mucha ilusión. Ya que lo que yo estudio se basa mucho en eso, comunicación audiovisual, que es la carrera que yo estudio, se basa mucho en lo que es transmitir a base de vídeos, se podría decir más que nada es de eso de lo que se trata así que nada, me hace muy feliz eh, haber llegado a esta cifra que, eh, bueno que es una cifra no extremadamente grande, pero está bien me gusta, y que cada vez se vaya aumentando, pues mejor así que, nada ya dejo de enrollarme y os dejo con el directo de ayer Ahora mismo se tiene que estar iniciando. amigo, aquí. ¿Quieres ver un, <risa> ¿Quieres un truco de magia? <risa> ¿Quieres ver un truco de magia? Ahora voy a hacer que se incendie mi arma. Vale, vale eh... voy a ponerlo. A ver si. ¿No vas, ah, qué? Okay. Sí, ya sí va. Ya Pero, está, ya está en directo otra vez, se supone. Claro, voy a mirarlo en el móvil, a ver si se escucha el audio y todo, a ver si va bien en el audio, el audio y todo en el móvil. Se está ahora. Se ha pillado, yo no sé por qué. Y ahora tú. Se ve bien. Se ve bien, se ve bien, se ve bien, se ve bien Mira, Vale, vale, vale, ya va todo, va bien, va bien, va bien Mira, perfecto, madre mía ¿Quieres probar? Mira, pon el arma aquí y te pondrá de fuego Mira, ¿lo ves? Se me ha apagado ahora el arma Ponla, ponla Se tendría que poner de fuego ahora A ver, la ahora Vas a bro Mira bro, es fácil, es fácil Tienes que... No, no, no, no te puedes mira, pegar tanto Deja... No te puedes Dejalo pegar tanto, otro. mira Mira, déjame a mí. Mira, déjalo otro, Eduardo Mira, mira Que lo va a hacer, mira, mira Mira, madre, madre, magnífico Dios mío, no me puedo creer que la gente sea tan tonta, hermano eh... Voy a... a poner esto, lo de todo Voy a mover aquí lo de Youtube Aquí Y esto, por cierto, mi cama No está hecha, el ventilador Se escucha tu... ¿Se escucha el qué? Tío, pobre, pobre chaval, tío Mira, 400 madre, magnífico Magnífico Mira aquí pues, sí, se se pasa, pasa Pasa el link, serio ¿El link de qué? De lo, del directo, pues, en plan, pétalo por aquí. Para en cuenta que están directo. Lo paso, lo paso yo. Sí, pásalo. pásalo. Porfa, pásalo. ¿Cómo le quiero dar un regalo? Pero pásalo, pásalo por, el, por el Discord. Y pon arroba everyone y está Vale. Espérate. Ponlo tú. Voy a hacer así. A ver, al final que han dicho lo de. Espérate, voy a bajar. Ah, un tío te está haciendo una mamada al. al maniquí. Magnífico. Espectacular. A ver. Dios can... ¿El directo cuánta gente hay? ¿Eh? ¿Cuánta gente hay en el.? Por pues si hay alguno con plan con clan que.. que si que quiera hacer clan. Work. De 4x4 mientras. Pues sí, estaría bien. Vale, espérate que voy a cambiar aquí una cosa. No, las muy malas si eso llamamos hermano, ¿sabes? Claro. 5x5. Y es malísimo, pero bueno. Voy a dejarlo en el 1, así, está bien. Ya mi hermano coge uno de aquí, ¿sabes? Coge de otro yo que sé a uno mismo al norre o algo claro. sí, el chaval este se ha creído eso te ¿eh? se ha creído el qué lo del arma claro que, la... claro que se le ha creído y que la visto al final? ya es mentira no no <risa> tío. se lo acabo creyendo y ya está yo lo puedo hacer debajo del agua por no la burbuja mira el liricista se ha no? metido no sé de, a ver, somos rayos. cuatro contra cuatro, vamos a decir. Díselo. Y le que es para tu directo y ya está. Asterio, dice el no responde que sí. Que le faltan dos para hacer las pruebas. Nice, y Sergio, liricista. ¿Me has escuchado? Sí. sí. Más bien, una vez a ah, mirar la... es verdad, la mythical de los... Pero... ¿De qué? ¿Cómo voy a Mirar. Mira, a está ver. guapa, ¿eh? La tuve... lo... a ver. Mucho mucho la verdad. Barra Warp, eh... Prefiero. ¿Cuál era? Pero D2. esta, esta me gusta más. Vale, no, estamos en los DLC, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta más esta. Uh -huh. a ¿Cuánto vale?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 Ya, pero está armado no, una mierda. Está sí, Puedo preguntarte una cosa: ¿por qué le pones un trípode en vez de un. Un trípode? O sea, un, un bipod, digo, un vertical trip. Eh. Tengo un bipode? Eh. Tienes un. ¿Qué? Vale, quito este y lo pongo otra vez. Pero mira lo que tienes: esto no ¿Tienes en un, un bipod. Al... no puede. O un, un vertical, no un bipod. Tri... Un trípode, un. Verdad, es un bipod. Eso, vale <risa> Vale Solo tenemos una entrada Vale, en... En plan... Eh, hacemos dos contra dos de mientras o. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no que no. se están metiendo ya El Sergio ¿Eh? Creo que él no respawó Dime Está viendo este árbol no? Sí, lo estoy viendo lo veo que está. ¿Lo veis que está. que empieza en el aire? Sí, sí, lo veo, lo veo. Vamos a tirarlo. Vale. What? Eh. Aquí. Vais a, voy, os voy a poner. Una. Aquí una puerta que podéis es, usar, yo. ¿vale? Ah, vale. Eh. Espérate, voy a poner. Vale. barra. R-flag. No, R-flag no era. Era el Metal el RAG No, pero no me acuerdo no, no. cuál era cuál era el comando. Eh barra zone. Sí, Add flag LC Vamos a el no ple... no. ¿Qué clan es este? No voy. A... No es ningún clan, eh. ¿no? False, puede ser. Bellos. Son tres. Ah, vale. no. At, no. Eh, delete o remove. Era Son tres. De... delete. Dile que busquen a otro más, que busquen a otro más. Buscar a otro más para hacer el PvP. Uno, uno, animales. ¿Quién es el que está intentando hacer, Eh, en... uh, yours. Este. El Giorgio el, No, es el Giorgio El señor Bubi El señor Bubi ¿Quién? Vale A ver Aquí necesitamos a cuatro ¿Vale? Cuatro nada más ¿Es el Bubi? Cuatro. ¿Es el Bubi? Mira, mira, mira el del pelo morado Sí, sí, sí, sí Ya sé que es el Bubi Vale Eh, los que ya hay. Eh. Cinco, con, cinco contra cinco es Cuatro Vale, pues que uno se meta con nosotros. ¿Quién se quiere meter con nosotros? El a ver, venga, pues Liricista, vente con nosotros. Dile que se meta al Discord. Te muevo. Espérate que lo tengo por aquí, ah, está el Liricista. Salirse del grupo y ya está. Ya invito a uno. Vale, has invitado al grupo, ¿vale? O Salirse. No, pero ¿Está? que si no, no podemos. Eh... O sea, sí. las Bowl Eh... Pues oh, las rompemos y ya está Vale, pues dale una boulder a esto En serio Liricista, métete, métete vale, en el esto Eh, necesito Aquí al que, esté, al que vaya a llevar el grupo de Que es, por ejemplo Alex Ven aquí, Alex O oh, Nice, ven, ven, ven, Nice Nice ven, toma, toma Hola Eso no, ¿eh? eso no bueno, vale, vale. Hay más de 5 personas, de 10 personas aquí creo yo Cuatro, Eso, cinco. vale, ah, ponla no ahí, a... con tu grupo vale. ¿No te dejan? Salirse del grupo, quiero cansarte de tu grupo Ah, te la han quitado, bueno, pues que la ponga alguien, que la ponga quien sea pues, hola, güey, hola, güey. Ya invito. Eso porque se habrá no, no, no, no, quedado. Bueno, da igual, si es la dais, no la voy a poder poner en, en ningún otro momento. Solo ahora. Yo, no, espérate, espérate. Y no, no, no. sí, nice bowl, ya está. Toma, ponla. Ahí, ¿tú? ahí. Ponla. Ah, que no, que no puede ponerla, la, la tiene, la tiene, pero no puede ponerla, vale. Porque.. ¿Sarcesa? Porque no. Claro, porque bueno, no tiene el permiso. Vale. Porque aquí hay parte. Vale, pues entonces lo que necesito <risa> es... Vale. Eh... Nice. espérate. Ven, quédate aquí, Ven, quédate aquí, eh. Saca, saca, intenta sacarla. Sácala. Y ahora ponla. Raider, mucho. Sí, sí, sí. Ponla, aquí, aquí, aquí, aquí. Ponla, ponla. Eh, ya estaría. ¿Y? Barra... Eh, Metal Rift... Zone... Espérate, no, no, no, metes ah, no, eh. no, no, no, no, Sí, sí. Sí, no, no, no, no, flag, el... Flat, ¿Será? flag coño. Será onda más. más. ¿Por aquí? Vale, pues. Pues ya estaría. Eh, los que está, Estáis en grupo 5, ¿no? D dile lo que tienen que hacer. Eh, porque Porque os habéis salido de un grupo. Ah, vale, porque el, por el ircito, ¿vale? Que lo que tiene que hacer el... Vale, eh, es fácil, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, cada uno intenta llegar a la base del otro Y en esos rifles ¿vale? Tenéis que intentar poner un arma, cualquier arma Cualquier arma le intentáis poner, ¿vale? Eh, nosotros lo tenemos que poner en este... A... Son cinco, eh, pero bueno Barra puede poner cosa o un arma? Fine, rifle ¿En serio? ¿Son cinco, eh? Sí, eh? sí, nosotros ah. también No, somos cuatro el, el, el, el, Ah, falta el, el Asteria el grupo ¿El, el, el, el, Vale, el está, eh, aquí visto. tenemos que ponerlo nosotros Y vosotros lo tenéis que poner en la, en la otra casa En la casa del fondo Tenéis que poner lo mismo, ¿vale? Tenéis que ponerla aquí Un arma, cualquiera ¿Vale? Vaya. Vuestro warp no, no, no. es este warp. El warp. La puerta. Eh, si no. Si no está en el grupo no puede abrir la puerta, obviamente. Eh, barra Warp 2 2B es el nuestro. Coño, que Dios, que ha hecho. No, sí. Barra Warp eh. Qué D. 2 de 2 eso, de 2 Claro, vale. como nos hemos cambiado. Vamos a hacer de... ¿Qué te las va y, y aquí, y aquí tenemos, vale. que, tenemos que meter al... A Paulio no ha he vuelto, ¿eh? Ah, ¿el Raider el, es el que la se la va a poner con nosotros? El, el exterior, sí. sí. Vale, eh, Raider. Quita la Paulio. Sí. Voy. Te... Métete a Discord, métete a Discord aunque no vayas a hablar para apoyarme. Sí, sí, métete a, a Discord y, y te muevo, ¿vale? Perdimos. Eh, vale, ya está, está dentro. Dice. ¿Dónde? No está. No está. Aquí. Ah, vale, está. ¿Lo he movido? Sí. ¿Nos escuchas, Raider? Bueno, eh, se si están muteado no pasa nada. Pero nos escuchas, di si nos escuchas por el Discord. Oye, escucha, Raider. Oye, bochines. ¿Nos escuchas, Raider? Vale, sí, vale, ha dicho por ahí, vale. ¡Ea! A ver, pero quiero hacer. Eh. Uh, pero, ¿qué hacen? Que les voy a decir que se pongan en su sitio, que ya están en no, pez. No, David, no, el David. Nice. A ver, meteros aquí dentro, que comenz. Meteros ahí dentro. <ríe> no, el David. ¿Me este que ¿El Warp era el a la, ese? El de nuestro baja, es el Warp eh, D2 ya, está vale. ya están todos dentro, ¿eh? ¿Ya están? Sí Me quedo el dot Ya está Nada. Go, go, go, go Vale Ve por la izquierda Ve por la derecha Voy derecho. Derecho centro Espérate, porque tengo que poner una cosa... Lo que me son los árboles de mí, ¿Están disparando entre ellos o...? ¿sí? Va, eh, están los sandbags, ¿no? te había puesto yo. Pues ya está. Vale, una derecha, otro medio. Dos medios medio. El tema es que no se nos cuele nadie. ¿De ¿Alguien se puede colar, aunque sea sin matar a nadie? Eh, hey, uno no lo casa. bombero... Bombero muerto. Eh hey, gas, no vale. gas muerto, gas muerto, gas muerto. Sí, vale, wow. eh, puchado, eh. Medio muerto. Voy avanzado, la torre, la torre, la torre, la torre, sí. torre, y a la izquierda mía, ¿lo has visto? ¿Tenemos? Muerto Creo que a la izquierda mía, está. Va, eh Es lo único que pilla, hermano Me meten Uff, me ha dado, el Bobby Tiene, un Franco, tiene un Franco, eh Barra guard, si ehm, D2 Eh, si no D2 de de de de de sí, sí, sí, sí Raider está acá Muerto Raider, ¿no está? Está cerca, uno de los sandbox de... ...270 Sí, sí está, sí está se, está, se está moviendo creo, ¿no? Sí, sí está Eh, voy por derecha, ¿vale? Con Cersei Uno de los de la derecha Verde entero Vale Ok sí, Eh, hay uno en los torros Sí, Raider, ¿De tu derecha, tu derecha Raider ¿Muerto el Alex? Pero arriba pero no lo veo Yo se sí lo veo yo, yo no veo nada de ese Abajo, uno. Sí, ya El Eduardo está pone a nuestro sitio. Hay ¿eh? otro derecho. Me voy por la derecha. ¿Se nos recarga? Porque madre mía. Sergio, ¿es admin? No Porque tiene el nick verde No, pero no, eso es no, de eso no es de admin, uh, es de... En la, de... la torre tor tor tor de nosotros hay uno, eh nos están colando ¿El nuestra torre? El, la, no, en esta no, en la de enfrente Ah, ya, el, el en el medio. medio Pero que estaba el escrito más para adelante ve, ve por derecha, ve por derecha No puedo tenemos que avanzar todos juntos. Mano, como estoy pillando. El LOL lo espera, no puse solo. Si sí, puse solo, está la no a nadie. Estaba corriendo con la. Yo voy por, por izquierda. Tren, sí, sí, sí. Una sí, está. Bueno, pues Al eh, derecho hay gente. A ver, dale. Eh, vale. dos derechas, dos derechas, dos muy tocados, están los dos muy tocados. ¿Derecho? Hola, Edu, muy ¿qué tocado? pasa? <ríe> uno, uno tres mochos y otro cuatro hits. Eh, izquierda uno le he metido dos mochos. Me acabo, me acabo de dar cuenta que, que el Edu se ha metido a saludar en el vídeo. ¿Qué? El Edu catalán. Derecho. Derecho muerto. No, ah, mira el Edu. se si le está muerto. Uf. Izquierda el body Guau, guau, guau, guau, muy lagado tío, qué coraje me da eso no, ¿Qué hace aquí tío? Izquierda uno puchando ¿Izquierda? Sí, ah, no me han visto y, a mí Y eh. casas de este, casa celete, Gilson te huela eh No, no, no, no Será, sí, será sí. derecha, ¿no? Shh. Por Estoy en, te en Estoy en han matado. Estoy este bueno, espero que no estén a. No no, mate, escucha, no matéis a nadie, no matéis a nadie. A nadie, no matéis a nadie. ¿Vale? Vale. Eh, aquí no, no puedes mate, echar. No matéis, eh? no matéis, no matéis. No tiempo, ya está. Ya está, ya está. Ya hemos ganado. Bueno, ¿Aguanto? ¿A, a, a dos, ¿no? O a tres. Eh, a tres. A tres. Espérate, espérate, Te el arma ya Eh, voy a intentar jugar yo con Franco, me parece a mí Ya estoy Espérate, voy a ir al guard de uno WTF, ¿veis estas figuras? Falta uno aquí, el... ¿Quién cuando muere se convierte en oro? Eh, after, eh no, no. el... el con la... No, no se convierte en oro, se convierte sí, en, eh. en bronce Vale, ya están, eh, todos cuando quieras hacerlo, deja esto abierto, hombre. Tendremos que salir, ¿no? Espérate, sí, hay, hay un chaval que está por aquí que es este, este men. No, espérate, espérate. Pero que hay uh, alguien. Uh, vete para allí, anda. Venga, dale. Espérate, vale. espérate. Sí, sí, ya, ya, ya, ya, dale, dale, dale, Aquí, no para más. El este men es nadie, no va con nadie. Es un... De uno que por puesto... Ya, mal. <risa> he puesto mal. Ya, la verdad. Vamos, vamos, vamos, go no, no, no. Tener... Tener el, libe, el nivel de inglés que tengo para no... <risa> solo este, solo este muro. Va a ver, fallar tío. Lo este. hay muerto. Entro en casa o no bueno, entro. El liricista. ¿El ilicista está con nosotros? O? Sí, sí. No, el liricista no, ¿no? Sí, sí, es el Rider. Ah, coño, eso. Vale. ¿Ya no ha el primero de ellos? Joder, hermano. Ah, oh. se me importa. Espérate, espérate. No, tal serio. ¿De dónde? Está en la en, en, en la. en la torre. Izquierda, izquierda, izquierda, no, izquierda. Está en la torre. Va, va, Hombre, vale. te veo la cara, fiera. Debería volver a jugar un turno Joyson, obviamente. A ver. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero.. Yo juego. Si quieres jugar conmigo. Eh, ¿Quién es? El Joyson? El Joyson. Yo tú muerto, como no venga a ver me te en la cabeza, hijo de puta. <risa> bueno. Hey, ¿quién es el que está con explosivos? Una palabra muy profunda. Con el no, tío, el Nice está arriba del, en la torre, eh. Vale, tengo eh, uno justo enfrente, vale. Es que es jodido que te, te cargues a uno y al final, al final, el otro te va a estar disparando, ¿sabes? Así, con los pillas alineados, Qué buena, tío. ¿Sabéis lo que.? Buah, no ¿sabéis lo que está muy cheto aquí? Y está también, creo. ¿Es hay unos sunbucks medio. El saber Tenía mira Ha tenido miras chatas. El qué? De juego, de juego. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A la izquierda, <risa> pero no sé dónde. ¿Por qué te has hecho eso? Por nada. No sé, no sé la verdad. Por nada. Aquí. Ah, no, vale, ya. Por nada, aquí Kirsten, por nada. En torre aguanta Derecha uno, ¿eh? derecha uno de... Esta gente tiene el, ran el rango muy largo, ¿eh? Ese está súper tocado, eh, Rider, super tocado Se ve que la gente juega con la... ...con la distancia al full Se han puesto en fila más a dispararme eh, el han está de aquí al de aquí enfrente Aquí En el Voy que he disparado, has visto? Mira el de allí arriba, el otro claro. eh, dos a la derecha y, y dos a la izquierda Y uno muy tocado, muy avanzado Aquí haría falta Lolo con el Franco, tío Pues sí Soy yo, haciendo el Franco ya, nah, pero no eh, A el ver, puto amo. Pero yo no puedo compararme Uy, voy en a el, con el Franco con Olof, ¿sabes? La me ir, ¿sabes? Olof Franco. con Franco es de lo mejor que hay, la verdad. Con el rana. Hay gente aquí abajo, no, ¿eh? No, el bombero, el bombero. El bombero me puchan por abajo, también. Tenemos gente abajo, ¿eh? sí, ahí yeah, ya. Yeah. Estamos haciendo blanco ahora. Me ha subido, ¿eh? El... el... el George. Torre muerto abajo. Ahí hay que otro la arriba. La que... Arriba, arriba, arriba uno. Sí, arriba. Vamos a matar al exterior. <risa> dice... En... Eh... En derecha. Cersei, dice sí. el Joyson que eres un fake. Así. Hola. De sí, la chupe, que es lo único que estaba haciendo. <risa> eh, no, no, no, hay uno en la torre, sí. Sí, sí, sí, sí cuidado. Joder. Cuidado de hacerse que estoy por ahí el mito. El personaje estoy no. súper me... hermano. Eh, policía, policía, uno me he escuchado. Eh, policía y al lado justo a mí donde he muerto. Tengo uno aquí en la Ay, torre. Tiene en medio, ¿eh? Casa marrón dos. Y me abusan demasiado, tío. Me han buchado ante dos. Yo no lo he dejado super tocado. Sabía. Pero no hay más o mala, cabrón. Me da. Cuidado. Cuidado, Teree, ah, eh. eh, izquierda, izquierda, izquierda. que no estaba cubierto, tío. Cuidado, eh, que no se nos acerque. Me voy yo por, por derecha, ¿vale? Tío, así sí, no así si pone que estás ahí en directo. Sí, en directo, que, con los 400 ah, suscriptores. Así, con webcam especial 400 subs. Y Pero... que feo, eh. Hostia. No, el de la izquierda está muy tocado. Tío, he, vale, vale, vale. he tocado a dos, que he tocado. Y sepas, se que sepas que se te ve media cara, ¿sabes? Porque estás ahí como a, a, a Muerto, medir, muerto torre, muerto torre. Que, muerto, muerto, que muerto, estoy A medio centímetro de la pantalla, ¿sabes? Claro, cabrón. Pero es que no tengo sí, la, sí, no sí. puedo poner la webcam más, más lejos, y si no, no veo. Eh, escucharme, he dejado uno tocado en la torre de. de ellos, Que está creo que. Muerto. ¿Está muerto? Vale, uno muerto. Muerto o ¿Cerca? ¿No tienes ahí o qué? Eh, sí, sí, abajo, abajo uno. Abajo, abajo, abajo. Tengo otro por el lado, tío. Muerto, muerto, muerto. ¿Torro muerto? No, no, hay otro, eh. El, el Sergio está por ahí. No, me lo agarro. Ah, me lo Pues sí. hasta que tú franco, no? Eh, no, no. Póntelo tú, si quieres. ¿Yo sé lo que creo que me voy a poner a lo mejor? por qué? El saber tú Qué asco, hermano Vaya Uno muerto. No muerto A ver, limpia torre Eh si sí, torre limpia, torre limpia Tenemos que ir avanzando, avanzo por derecha Eh, voy por medio Veo triple Te va otro Bueno, eh, uno enfrente de la casa blanca de frente, justo. Killzone, cuidado, eh. Lo veis. Eh, cuidado, Killzone, que te va. Te va, eh, Killzone. ¡Oh, por bomberos! Pero dime por dónde. ¿Otro, otro derecha, gasolinera. Dime por dónde, David? No, pero es que eh, la casa esa. Ha quedado que correr. Yo he visto el en la casa esa. No? La derecha, la derecha, la derecha. Ah, de ese. Otro. Ah, subí, subido, gasolinera. qué cabrón. ¿En torre está? Sí, está en la torre. Medio. No, en la torre de suya. Ah, vale. Yo estaba, yo, estaba de, yo estaba detrás de Killzone. Eh, Killzone, si quieres, súbete. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, me voy, que lo paséis bien. Vale, ya estoy en la gente. Venga, me pongo yo Franco. Bomberos. Señor Jerónimo, eso que veo es un bigote o una sombra. ¿Es un qué? ¿Sombroso? Eso que tiene es un bigote o simplemente una sombra. Un bigote. Si, ahora me tengo, me tengo capita. Y, y por aquí también. ¿Aquí te sale, sale claro. barba? Claro, me sale, pero tú sabes, como soy. Bueno, aquí no se ve, pero no se yo muere. soy rubio, ¿sabes? ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿dónde he Soy ¿Muerto? rubio, pero la huesca. Que eh... el ah, Sergio no, no, le mato a un salero, como mate. Que soy tu more, ¿no, cabrón? Me Ya, salgo de algo con el pelo negro. Pues vaya. Hay uno arriba de la torre. Dos muertos. A la tía, mira lo que estaba esperando de subiera. Me ha escuchado. Otro más muerto. En torre, torre, arriba, torre, torre arriba. Sí, sí, torre arriba. Es que me escuchan por todas partes, tío. Es que no va a hacer nada. Otro, otro derecha, derecha, derecha. Joder que, que mal no le da ni un hermano No quiero le No lo eh, que a yo Yo soy así y eso se seguiré eh, Nunca cambiaré No tío, es que no, si asomo una vez Ya está el claro. de atrás disparando, me van de dos en dos tío Y uno suelto también. que es el que se, se suele quedar en la torre Ahora mí que el streaming knife está volando aquí, eh. Qué coño cabrón de streaming knife. Me va o sea, a hacer stream, streaming knife en... a mí nada más, ¿sabes? Ya. no te lo, te digo la vale, verdad. No veo, puedes ver oh, los bueno. nombres, pero... Tampoco, tampoco es que vaya justo. De tiempo, me parece. Ya, todo en exacto, en medio, exacto, vale. exacto, exacto el tiempo. Aquí uno, aquí uno, aquí uno, estéreo, ¿Dónde? cerca tuya. Muerto, torre. Creo Ah no no no. Bombero. No, no. No, no, no, no, no. Eh siguen en. en TVP? Hombre. Eh, sí si estamos viven. en todo no, pedo. Ahora si quieres ya hacemos la clan war con ustedes Sí. Eso es lo que quiero. Nos metemos nos metemos en el en el de uno contra uno. ¿En el de qué? En el en las, las zona de estas de clan war. Y una vida cada uno. Eh. ¿Parece o no os parece? Eh, te va uno. No? Eh, yo lo, lo, sé, no lo sé. Tiene enfrente ah, en, en frente, la zampa, el bobby. Lo sé, lo sé, lo sé. Tengo otro. Bueno, es no sé. que. Uh, que no. Muerto, muerto. El, el cama está aquí Ah, wow, Buah, el... buah, buah, me ha deleteado. Tú, yo me tengo que ya que juegue. Que termine de jugar el no respawn, y eso. Por mí. No re. Que se meta el no re, que se meta. Va ah, por mí, mira, te doy un error a ti y Promote, promote. Por. Eh, Narre. No por la derecha va pulsando todo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Estás en Vanish? Sí. Vale. Qué grupo vale eh, te invito. Te invito Ah, lo has creado, todo en game. Si. Sí. Dale. Torre. Experience. Puerto. Es sí. al mejor de tres, ¿no? Sí, Si ganamos una más, ganamos. Ok. Pues <risa> voy a intentar ya sin que se den cuenta. Tengo a todos, sí. Un eh, más. Un más. Se me ha muerto. El Bobby muerto. Tengo aquí otro, creo, eh. Como, pero... Otro muerto. Van tres muertos, sí, eh. Muerto hacia ese, adelante, bien, ¿verdad? kill. ¿verdad? Vamos avanzando, vamos avanzando. No. Sí, pero que es hacia adelante, ¿no? ¿Cómo que si es hacia adelante. No, medio muerto. O sea, se si está hacia dónde está nuestra base. Es hacia adelante, claro, en plan. plan... Que uh, el D1 ¿no? El D2 D2 el Bobby ¿Abajo? Mira, es muy, muy raro el Bobby Perro ¿Dónde está? No, el Bobby es bueno, bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está matado? No sé, esto lo no pasa, es el Lo, nuestro, lo, lo que no pasa preso. es que piensa piensa que van a llevar mucho la. Eh, está en otro un casi ¿El Alex? Vale, muerto. Sí, sí. Hola. Hay uno derecho ya. Es que me matan como palomitas por el lado. Cuidado, eh. El, cubrí, cubrí, cubrí. El Yori estaba tocado. Sí, sí, sí. No, estaba muy tocado. Hay uno que va al medio por la casa celeste. No, tío, no lo he visto. ¿Dónde? Bomberos. ¿Bomberos si de no? medio? No, no, no, izquierdo. Derecha en árbol, en... Ha uh, pasado la ciudad ya, eh. Muerto, da con el ¿Sabes lo que te qué puedes poner si ¿Sí, no, Norre? El Saber 2 está muy cheto. Eh, sí, o el Sabertot, no, no. como yo le llamo. ¿Es un arma de kit? Sí, Bar su barra kits. Me estoy concentrando, estoy en su gasolina. ¿no? Tío, Casi, máquina. Va, va, vamos contigo, eh. Quédate por ahí aquí. Eh, uno, uno aquí. No, puedo. no tiene el, el Nice por ahí, tío. Sentado, pues? No puedo, No, tío, tenía, me tenía que co la zona. ¡Eh! Uf, qué buena Que buena, qué buena eh, Izquierda, ¿alguien lo cubre? No es, sé Estáis dos, el no respawn Me voy yo, me voy yo izquierda, anda Es que se, se, se no, hay los izquierda, árboles, eh que tira, tira. No, tío Es que entra un pavo Muerto izquierda Voy yo por izquierda, eh Casi eso, su arma. No lo he escogido. Uh, se pide que... Hostia, el libricito se ha ido. Muerto. Estoy colando de por lo que No, tío, le he muy pocas, tío. Va. Bueno, estoy. Sigo yo por izquierda, ¿eh? Dejarme a mí la izquierda, que yo creo que con la izquierda la puedo apoyar solo. es que me da, me da un... Da que le da 20.000 headshots y no se muera. Es que me da un Amigo, aprende a vivir con el lag. El lag le estoy... Que... Si no, mira nosotros cómo podemos con 180 de más. En la casa de yo sigo avanzando, ¿eh? Se en caso blanca, ¿eh? En de bomberos. Yo estoy avanzando. Muerto bomberos. Estoy rodeando a full, ¿eh? Eh, ruchean ya... Yo estoy rodeando por derecha también. No lo mato. Yo me, yo me quedé atrás por si rushean ellos. No, puta mierda, tío. Estaba ya ahí. Vale, bueno, vale. Silencio, silencio, silencio. Estoy detrás de su casa, de la de, las armas. de ahí que las armas. Mato. Estoy detrás. Vale. No tengo que concentrar. Solo... Estoy justamente detrás. No ma... Escuchad. No matéis a nadie. No matéis a nadie. A nadie. Vale. Ahora no matéis a nadie. Aguantate. Eh. No matéis ¿Vale? a lo Vale, si es... vale. sale esto. Man, me, me voy a llenar, puto man. Cosas. Cojones. Mira, mira, mira. No, deja que te maten. Tú deja que te maten porque... Dejamos que nos sí, maten... Sí, no, no, mates porque... Si matan, ya eh, aparecen en donde está Y ya... Hemos ganado... A verle si le va a quitar el arma. La quita, la quita, no la quita. La quita, no la quita. Ya. ¿Estás ahí otra vez o qué? ¿Estamos diciendo que hemos terminado? Dile que ya no, ¿no? no me ¡Fin! ¡Fin! ¡Fin! No, pues nada. Esta gente, esta gente quiere seguir. Vamos a. Vamos a echar el, la clan war. ¿Quiénes estáis, Norre? Solo tengo tres. ¿Y el guante está? Voy a ve a hablar con guante. No, amigos. Sin sí, mensaje. Ya hemos terminado, que ya hemos terminado eh, ¿contra quién echamos la clan ahora? Eh, Asterio, un par de cosas eh, las puertas, te recomiendo que pongas puertas pero de madera Ya yeah. eh, Y lo otro, este... Eh, si sí te había escrito que pongas los racks de madera, porque si le das a cada uno... Solamente ya está, mirar. ya los he montado aquí eh, tienes que invitar al Nigior, al clan ¿No tienes Norre ¿Al el sí, el Nigio es el Sergio. Sí, claro. Me dijeron que lo han sacado de, de acá, del Cosa. Sí, que lo han sacado del, del LC de España, pero te voy a meterlo todo en tu grupo. Ostras. Ah, sí. Ostras, no me, lo puedo, no me lo estoy creyendo. Ay. Un momento. Una cosa que arreglar. Hola, eh, auricular. ¿Se me escucha? Ah, cierto ¿sí se ha ido. Eh, a qué warp nos vamos? Eh, ¿a qué Warp? ¿Has dicho? La base de la clan guareza. Ah, sí. Eh, vamos a ir a... Ahora vamos a verlo. Ahora vamos a verlo. ¿qué me han matado. Eh, vale, vamos a irnos... ...a Clan War. La zona de Clan War. Eh, ¿Quién está? Eh, yo no puedo, no tengo permiso. ¿Que no tienes permiso? O sea, no tengo permiso para ir a los Clan war. No, ya, hay nadie Eh. no entiendo por qué A ver, si me escucha Si, sí, ¿no? A ver, habla Hola bueno. Vale Tengo que poner los cascos en otra cosa porque no he escuchado bien Eh Vale El norre, ¿dónde está? ¿Qué está? Ah, vale eh, está el Dewi sí, Vale, pues 3 eh, y 3, vamos a hacer un 3 contra 3 Ahora vengo Vale Espérate Uy Hola, hola Acá, vamos a hacer un torneo Eh... Sí, vamos a hacer un torneo Tenéis que, en plan, a ver El equipo de Norre En plan, Norre, eh, Dewi y Sergio o, Liricita, oh, ¿no? Liricista, un 4 ¿no? 4? ¿Por qué no un 4 vs 4? Porque falta uno. Ah, qué que eh, puede ¿no? Pero el Liricita para tu grupo. Vale. Sergio. Tú, Sergio, Dewey y ¿qué más? Y Chucho. Ah, el Jesus. Y Cristo, sí. Vale, vale. Venga, pues 4 vs 4 Lo dejamos así. te No, no, no. El, el liricista se ha salido, ¿no? El liricista, no te, no te salga. Yo te quiero eh, aquí. Barro T Pejier. Barro eh, José. José. <risa> barro de El liricista. Y barro te pegier. El killzone. Y ahora. Barrotepej. Norre. Evete vete para allá. ¿Un clan warp? No sé qué me ha pero señor. Ah, what the fuck, uy, what the <risa> qué güey. Que falso. <risa> eso Es el lag, me, me dio. Uff, quién se qué rollo. <risa> A la biche. Pam para pam. El rayo me ha hecho un poema de canal. ¿Dónde está? Ah, vale. Ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué falta? El lyricista. Eh, yo invito a. A ver. Invito a Chucho, invito a Dewi. Me falta. Sergio, que ahorita está. Espérame tres minutos. Sergio, que. No, dos minutos, que al Sergio le han mandado unas preguntas que tiene cinco minutos este, para responder. Vale. Estoy un ¿Cómo? ¿Cómo igual eh, No, no igual, no igual eh, te hago TP estoy. Espérate estamos todos estamos aquí Vale, pues vamos a hacer una cosa más fácil, ¿no? Es que no hay nadie más Nosotros nosotros ocho es un 4 contra 4? Sí. Oye, ¿puede hacer un TPA, por favor? Eh, siempre me ha gustado. No reinvita, invita a Sergio. Dice que quiere estar solito, que no quiere pertenecer. ¿No quieres jugar? No, le he dicho, eh, le he mandado las preguntas y me dice que le da paja. Dice, "Ni idea, qué paja." No te voy a responder esas weas Y le digo ¿Prefieres jalar el examen? Y me dice, prefiero estar solito. Vale. Está vacilando, déjalo. ¿Quién es? El... quién dice? El Sergio? No, pero si el Sergio ya entró. Yo sé, yo sé. ¿No tiene que hacer la pregunta? No, es que las preguntas son para el torneo interno. el de... Para saber cuál es el grupo que va a ir a DLC Sports. Ah, vale Pues ya está Eh... Sergio, eh... Únete al grupo de... este, de no respawn Que vamos a echar un 4 contra 4 está ahí, un poquito de FK. ¿Cuántos... ¿Cuántos jugadores es el equipo de Nielsport? ES, Ni 5, ¿no? e y sports seis this is the game seis ah ok okay seis y e lo vas a hacer o qué hacería Sports que se va a hacer el que participa sí claro así me gusta hacerlo vamos vamos a Sergio está Sergio está fecal Sergio Sergio Sergio está haciendo la fecal es que escúchame eh, únete al grupo, al grupo que te ha invitado el Norre Y le damos Por cierto, ¿qué armas es eso? Que vamos ¿Es a echar una... un 4 contra 4 Eso no va a el eso Sí. No, es una... <risa> venga, no. vale Vale, venga, pues nosotros esta zona y ellos la otra Vale Urale, pues. Venía aquí Killzone y Raider, aquí, aquí, aquí Coger cada uno una cama ya ¿Tengo que hacer te barra home o algo así? Sí, cuando muráis no le deis a respawnear, le deis a home ¿Vale? Le dais a home No, no le dais a respawnear, le dais a home eh, Pues eso, cada uno en si una posición murimos, y vamos a, vamos a movernos de sala, ¿no? Para no estar todos en, el mismo, en la misma sala Eh... Nosotros, no? nosotros, nos, nosotros nos vamos al de... Ah, bueno eso, a movernos al de... ¿Ah, ¿Qué? ¿Y si... morimos y queremos speckear? Saber... Eh... Eh, pues ¿El le das warp? El, el Warp Spec. ¿Eh? Ah, Hostia, está guapo. Vale, o TPG... Kill. Jome. No, joder. Existe Yo me quedo a este lado. Y eh, el Raider se queda con la torre. Venga, va Tío, con la izquierda, porque estoy puto Espérate, espérate, que no, no empezó Sí, empezó ¡En torre hay uno! ¿Las has cuidado. dicho que no se puede volver? Se si le he dicho que no y se no puede, volver. la torre. Sí Cuidado, cuidado, ¿eh? Que no se puede hacer con... Ah, sí Cabrones, avisadme. Avisadme antes. Repomba, te ha avisado pero... que te estaban rusheando. Ay, Dios mío. Si ¿Te, te ha avisado cuando te estaban rusheando. Izquierda. ¿Quién quedó? Eh, queda. Torrey. ¡Torro muerto! ¡Torro muerto! Tenemos mal que hacer los sauvies este. ¡Ah! ¡Que quedan dos! ¡Que están haciendo! Ya. ¿Qué haces? ¿Que haces? ¿Que no se puede hacer? ¿no? Ah, ha vuelto, ha vuelto Dile una vida, dile una vida Es que ya habíamos ganado, porque hemos matado al último No, a ver... Sí, hemos matado a cuatro si. Sí. ¿Hemos ganado? No falta ese de aquí, a la izquierda, ¿eh? Que se han hecho. Eh... No, no podéis hacer home, no podéis hacer home. No podéis hacer home. Claro. Los que sí habéis bien. muerto, los que habéis muerto no podéis hacer home. Tenéis que hacer, tenéis que esperar al warp o quedaros o quedaros en la cama. Sí, solo una vida. Pasamos de nuevo, empezamos de cero Vamos a ver, solo una vida, ¿vale? Solo una vida, volverse volverse a la, a la cama Solo una vida, no podéis... No podéis... Eh, no podéis ¿Sí? spawnear y seguir disparando Si morís, hacéis homie y os quedáis aquí mirando Ya está, ¿vale? Yo tengo aquí un mosquito, venga, para de darme el coñazo, tío. Se me está cruzando varias veces. Eh, me he cargado. Mmm, me he cargado lo de. El alargador de los cascos. Voy a tener que ir mañana por uno. Hoy Buenas, es. Serían. Hoy es sábado. Ah, bueno, no, pero el chino estaba abierto. Bueno, venga, va. Estoy disparando yo porque si no. Torre. Miro yo el de los Uno muy tocado. Uno muy tocado. Eh, te rusean, te ¿Qué es eso? te Que no hay ni no hay, te Ahora sí. Y lo he matado. Ya, ya lo hice. Estaba cruzando por el lado. Ah, eh, le he hice un bonito. No, respondo está arriba, ah, muerto, eh. Creo. No, no, ha bajado, ha bajado. Hay uno arriba en la torre, hay uno arriba en la torre. Cubrir. ¿Me cubrís? ¿No muerto? Sergio muerto. Hay otro detrás de la torre. Ya, han muerto dos, ¿no? Y contando. Tengo uno aquí enfrente, perdón. ¿sí? He visto, he visto el norte eh. Torre muerto. Hola. ¿Dónde está? está? Delante. Lo tenía sí, delante, sí. derecho. Cuidado. Avanza, avanza un poco. Es que no sé, te avanza. ¿Avanza? Sí, sí, avanza. Hacemos es los dos, los dos, los dos a las de tres. Espérate que voy con sube, ¿qué? Okay. ¿eh? Una, dos y tres. Parale. Bueno Estoy yo, estoy yo, estoy yo Mátale, Sí, sí, sí, sí Uy, <risa> uy lo de qué me va a Tinder Pin, déjame uy. Ya Eh sí Hombre. Joder, tío, me va, me va mal, mal Mal, mal, mal, Sí, tío, tío, tío. Vale, ¿estáis? No, no, espérate, Raider Raider, ¿estás? Vale. Vale, ¿verdad? Eh, tú ya te ha tocado eh, eh, hola, hola. Vaya langazo. Ah, que sí. Eh Barra Muerto no respawn. Cuidado que el topo Tranquilo. Pero yo puedo hacer Sí. Dos y dos, eh. Kill. El Límpiame aquí izquierda, enfrente, creo que tengo uno No, no, solo queda uno Ah, solo queda uno Qué buena killzone Qué buena Hostia, el home son 10 segundos Me ha puesto mucho tiempo creo, ¿no? A mí me pone. Y pues yo tengo 5 segundos de home. Yo, insta. Yo tengo insta. Ya. Yeah. Eh, yeah. venga. A ver, bro, que estás. En. Wow. Oh. ¿Qué haces? Uy, que hemos empezado. Claro. Me está... Yo me estaba configurando el disco. Vale, José. Torre muerto No me puedes matar porque no estoy ahí, ¿vale? Ahí. Respau tocado, dice. Hay un torre, hacer, eh. ¿no? Sí. Sigo en torre. el respao. muerto el de torre muerto vale, te rochea uno, te rochea bueno está enfrente tuya vale uh aguantale no no no no espérate porque queda allí otro ¿Vamos tú y yo solo, José? Cuidado, José, que tienes ahí uno, eh, al lado. No, no, y al otro lado. Joder. Eh, lo Me ha venido otro por el otro lado, lo han hecho muy bien. GG. Creía que, creía que estaban más atrás del chaval ese. Está bien, está bien, está bien. No. ¿Quién? ¿Quién tomó? Ah. No. Va. Eh. Mm, sí, bueno. Dos. Uno. Ya no avanzó hoy. Wow. Oh. Si sí, van mutadas algunos, eh. Torre. Torre muerto. En frente tuya. En frente tuya he tocado, eh. Kilton, en frente tuya he tocado. Ok. ¿De la torre muerto? No me lo creo, me va a matar el, el... El de los... Eh... ¿Dónde la GG que a serio Dime que me Estaba quieto en el aire y me ha matado O sea, el lag que tienen... Ya, no, sí a ver, hay mucho lag Correta, pero es que ha sido muy hardcore. Que estaba Kings va el... el Hakim tiene cara de tío. Hombre, a ver, estaría bien. No, no pasa nada, va, eh. Barra CVR pone 100% y el, requ el, requ el requerimiento es 51. Ya, ya, comenzamos, eh. Me cargo una granada, casi. Me cargo una granada. What the fuck? A ¡Ay! Me flashean cuando estoy en el spawn. vaya. No me lo creo tío si no estaba ahí es que me están dando cuando no estoy ahí es que no eso ir, pero... eso es lo malo de jugar esta, esta partida enseñar el setup te, te, te rocea el orre Eh. Está reventado, está reventado Venle, venle, venle venle. no, no, a... no, que tengo los otros Un poco le he dado, eh ¿Tú ves qué? Muerto, muerto el Dewi okay. ¿El que tenía de delante? Sí Avanza, avanza, avanza. Es muy falso. Vale, queda ahí, queda torre, ahí. Torre, torre, torre. Ya, todos, todos, todos. Torre, he escuchado a alguien ¿reco? A ver, yo me he cargado a dos, tú te has cargado a uno, sí, sí. Pero son cuatro o tres? Killzone ha matado a Sergio, yo he matado a Dewey, he matado al de la signo de interrogación y todos has matado al no respawn. No, no, yo he matado al respawn. Al no respawn. ¿Al no respawn y al Sergio? Sí, sí. Eh, Me pongo yo aquí. Espérate, que falta de wii ¿Eh? para para para para se sí, hope pero ya me tiré de un turne. ya ya lo sé hope ¿Qué te tiraste me enteré, me enteré, me enteré. Pero bueno. El mono... El mono escribe lento, eh. Uh, oh, Lirice está muerto. Hay, hay uno, uno, uno avanzando, le da un headshot, pero no ha sido suficiente. Es dos timbres. Mm, es dos timbers. Cuidado, eh, no asuméis mucho que. Me cago en la puta, tío. ¿Te lo ha pegado, eh? Sí, pero porque me he quedado quieto en el aire seguramente. O Escucha, el que esté detrás de mí, que me dé información que me están roseando. No soy tío. Ah, José. Yo no estoy mirando a tu sitio. Eh, gg, 3 Le, le disparo eh, eh, así Eh, va, eh venga Uno por detrás de torre, dos. A serio te va uno, os va uno a los dos. Estás a dos bloques. Cabrón, pero eso no es que no va. Ya, pero va a rushear. Joder. Nadie me dice nada. Yo qué sé, yo, si sí, yo estoy aquí atrás. No lo he visto. Bien, bien, bien, bien, bien, nos queda uno, eh, nos queda uno ¿Dónde está? Vale, lo veo, subiendo a la torre Está a la torre, ¿no? ¡Ah, le he dado, eh, le he dado, le he dado! Rusale, rusale, rusale. Buah, estaba esperando en la torre, super, super guarro. O si no, por fuera, le puedes ir rodeándole por fuera. Está, está dentro, estaba dentro. Rodale, rodale, rodale, rodale. de rodale. Que, que, que esto muy guarro, es quedarse ahí, eh, macho. Sacándose home, ¿eh? Ya, ya, bro. No sé. Bien, Toma. GG bien, Liquecita, bien, Toma. tres tres, tres, cuatro, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, está Eh, Falco, ya serio, lo siento por no jugar loco. Ah, no pasa nada, eh, Falco. No pasa nada. No me pongo derecho yo? Tío, me duele la oreja ya y todo, y yo la tengo roja. <risa> Chaval, la tengo roja la oreja. Eh, ya hemos empezado, ah, yo aquí, sí. me yo aquí enseñando mi oreja, ¿sabes? Uh, ¿tien tienes a uno ya eh, delante, José. Lo he visto, lo he visto, sí. Porque hay uno allí. serio, tengo aquí uno. Ese, ese es el no respawn, ¿eh? ¿Este? Sí. Ok. No respawn, eh, lo mato yo. Ah, lo mato tú. Ah, pues entonces no sé quién es. Buena. El no respawn está en. Tira, Quieto. tira. Tira más. Hostia, se la ha comido de. Eh. Muerto. Era el Dewey. Queda vale, ahí, eh. Lo tienes mente. ahí, lo tienes ahí. Vale. 5-3. GG, bro. Ya está, ya está. Dejemos. Es que yo el... quiero esto de bronce. ¿Cómo se consigue esto de bronce? ¿Eh? ¿Cuál? ¿El arma? He esto es el arma este. Hostia, es que no. No, me ha costado. Eh, no, sudor costado... y sangre. Lo que me ha costado. Ah, que es del torneo de ¿verdad? Aquí, Muévanse para saber dónde se muera. Asterio, que he muerto aquí. Mira. Hermoso. Es del El qué? Del panda, esa, ¿no? que? Que he muerto aquí, estaba quieto. Y había uno con una sube que me ha matado desde ahí. Ya. Yeah. Y yo estaba aquí. No, sí, y a mí, a mí, a mí me han matado cuando yo estaba, estaba aquí tumbado. Estaba aquí tumbado, ya eh, quitado y me han matado. Y al igual aquí. Estaba aquí abajo. Y han pasado como dos segundos Y después han muerto, ¿sabes? Muy, muy heavy, pero bueno Así son las cositas eh, Bueno, pues ya está ya, ya hemos terminado Fin, bro, fin Fin, fin Ya ha acabado la clan war Voy a parar. Eh, eh, eh, Tranquilizarse Tranquilizarse, no, no, hemos dicho a cinco, ¿no? Hemos dicho a cinco, he dicho antes a cinco Hemos dicho a cinco, hemos dicho a cinco Además, si no el directo me va a quedar muy largo Y esto lo quiero resubir yo, ¿sabes? Así que nada Pues ya está <ríe> eh, Aquí voy a dejar Voy a dejar el El directo ¿Y yo, qué, ¿Qué está pasando aquí, hermano? Con las granadas Voy a poner aquí a base de cargadores, ¿sabes? <ríe> es broma, es broma, es broma Es broma, es broma Es broma, es broma Es broma, es broma Venga, eh, pues nada Vamos a terminar aquí el, el directo. Chao, chavales. Parar. Detener transmisión.